la diferencia entre una clase o un curso y un taller ¿cuál es la diferencia? en una clase o un curso el alumno está allí sentado recibe información y con no morirse cumple porque todas las responsabilidades del formador que estará dando conceptos, ideas, herramientas en muchos casos dando de más donde el alumno ya no es capaz de retener nada más y por tanto tal vez le sirva de muy poco mi experiencia cuando yo he hecho cursos y he hecho muchos son muchos. que Por muy bueno que fuera el contenido, lo que quedaba realmente al final, lo que el alumno era capaz de aplicar, ha sido muy poco. ¿Cuándo se da el salto al taller? Se da el salto al taller cuando, en vez de contar y aprende de forma estática lo que yo te cuento, como hemos aprendido casi todos en el colegio, en la universidad, es primero te hago vivir. Y cuando vives la experiencia y tienes que enfrentarte con tus recursos a una experiencia, bien sea un juego, bien sea una dinámica física, vivencial, bien sea un ejercicio, un rol, algo que te haga poner en práctica tus habilidades, desde ahí, al reflexionar, el aprendizaje es infinitamente mayor. Y estarás más abierto al descubrir cuáles son tus áreas fuertes, por tanto, puedo hacer cosas, y también mis áreas de mejora, a aprender aquello que me falta para conseguir llegar a un mejor desempeño, un mejor aprendizaje y poder aplicarlo en mi día a día, que al final es lo que queremos en las formaciones. Dame cosas que yo pueda integrar, adaptar a mi estilo y llevar a mi situación diaria Desde una experiencia es mucho más fácil hacerlo Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Cómo logro generar yo estas experiencias? Posiblemente, a la hora de generar estas experiencias, eh, muchos hemos recurrido a libros Hemos recurrido a, a links en páginas web ahora, ¿no? que es más, más actual Y acabamos utilizando muchos de nosotros las mismas dinámicas ¿Quién ha utilizado la de Xing, ¿Quién ha utilizado algún caso eh, de liderazgo que al final van pasando de mano en mano? Y que incluso en muchos cursos cuando llegas a hacer una experiencia de este tipo te dicen ¡Ya la hemos hecho! Y se te queda una cara de Dios mío Y entonces ¿Ahora qué hago con ello? Para evitar esto, yo he ido diseñando mis propias dinámicas Entendiendo el para qué las quiero poner en marcha Qué es lo que necesito que vivan Qué es lo que quiero que experimenten Y qué es lo que quiero que aprendan ¿Cuál es la moraleja final? Y me han dado muy buen resultado muy resultado en términos de aprendizaje En términos de satisfacción En términos de recuerdo Y en términos de aplicación posterior A lo cual también crece la satisfacción del público que rodea a esta gente Oye, esto lo haces de forma diferente Y esto en sentido también me ha generado mayor fama Y mayor recurrencia con los alumnos y con los clientes Yo utilizo y he comprado dinámicas y juegos de otros Sé capaz de crear las tuyas adecuadas al momento, a la situación y al objetivo Incluso algunas en automático según estás en directo, el grupo lo necesita, sé capaz de generar con criterio. No hagas juegos tampoco por hacer juegos. Haz un juego encaminado a tu objetivo de aprendizaje, a que ellos lo consigan. Si sabes cómo, es fácil. Quiero que tú también puedas. Espero que sigas leyendo para conocer exactamente qué te podemos ofrecer y qué te podemos entregar. Muchas gracias y estoy a tu entera disposición para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchas gracias.